Hola, en este vídeo vamos a empezar a ver los contadores síncronos y en el ejemplo que vamos a ver hoy vamos a llegar a ver un contador hexadecimal. Para esta presentación es necesario conocer cómo funciona el bistable T. Si no sabes o no te acuerdas, te recomiendo que veas el vídeo relativo al bistable T y que sepas cómo hacer un cronograma a partir de unas entradas. En este vídeo que te digo se explica cómo se hace. Como vamos a hacer contadores, es importante recordar cómo se cuenta en binario. Voy a hacer un pequeño repaso de cómo se cuenta en binario. Me imagino que ya sabes cómo se hace, pero por si acaso lo vamos a repasar. Hay unas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta al hacer contadores. Aquí estamos haciendo una cuenta en binario, en hexadecimal y en decimal. Para contar 0 y 1 en binario solo necesitamos un bit. Pero al llegar a 1 ya no tenemos más bits. Entonces, ¿cómo hacemos para contar 2 y 3? Pues lo que hacemos es que añadimos un bit más, el bit 1. Ponemos ceros en el bit 1 porque los ceros a la izquierda no cuentan nada. Y ahora tomamos el bit 0 y lo repetimos para el número 2 y 3. Y en vez de poner un 0 en el bit 1, le ponemos un 1. Esta ya es la cuenta de 0 a 3. Si queremos contar de 0 a 7... Hacemos algo similar. Añadimos el tercer bit, el bit número 2. Ponemos todos ceros en estos que ya tenemos, porque los ceros a la izquierda no valen nada. Y repetimos esta misma cuenta de 4 a 7. Y en estos le ponemos un 1. Y ahora, si queremos contar de 8 a 15 o en hexadecimal de 8 a f, porque decimal ya necesitamos una cifra más, hacemos algo parecido. Añadimos el cuarto bit, el bit 3. Bit 3 porque va de 0 a 3, son 4. Ponemos 0 en el bit 3 de los números que ya tenemos, tomamos esta cuenta que ya tenemos, la repetimos y aquí ponemos un 1. Esta manera de contar nos va a dar pistas para hacer contadores. Otra cosa importante que tenemos que ver es que el bit 0 siempre cambia. Si nos fijamos, siempre hay transiciones. Después de cada número, va a cambiar. Nunca se mantiene quieto, digamos. El bit 1 cambia cada dos números. Y si nos fijamos, siempre cambia cuando el bit 0 está a 1. Ten esto en cuenta cuando estemos explicando los contadores. Ahora el bit número 2 cambia cada 4 números. Y si nos fijamos siempre cambia después de que el bit 1 y el bit 0 valen 1. Y por último el bit 3 en este caso solo cambia una vez y luego cuando llegue a 15 volverá a cambiar. O sea que cambia cada 8 números. Y siempre cambia cuando el bit 2, el bit 1 y el bit 0 valen 1. Recuerda estos patrones de la numeración binaria para cuando estemos explicando el contador. Las cosas importantes son que el bit 0 siempre cambia, el bit 1 cambia cada dos números, el bit 2 cada 4, el bit 3 cada 8, y que para que un bit cambie necesitan estar todos los bits anteriores a 1. Para que el bit 3 cambie necesitan estar el bit 2, el bit 1 y el bit 0 a 1. Y así como hemos visto todos los anteriores. Ahora que hemos repasado cómo funciona la numeración binaria, vamos a empezar a construir un contador uniendo dos biestables T. Es importante ver que en este circuito la señal externa de reloj CLK va a los dos biestables Y así es como funcionan los contadores síncronos. Todos los biestables tienen la misma señal de reloj. Estas son las entradas que tenemos. El clear asíncrono, el reloj. Y luego tenemos el Enable, la habilitación en este primer vía estable, que es un 1 todo el rato, y lo vamos a poner a 1. Como siempre, cuando vamos a hacer un cronograma, si el vía estable es activo por flanco de subida, marcamos todos los flancos de subida del reloj. Luego nos fijamos en las señales asíncronas, en este caso el Clear, y como es activo a nivel bajo, Siempre que sea 0 vamos a poner los estados a cero. En este caso, como es un clear, ponemos los estados a cero. Si fuese un preset, que en este caso no tenemos, los pondríamos a 1. Esta es activa a nivel bajo, por eso tiene el sombrerito encima de su nombre. Y por eso cuando tenemos un 0 es cuando se activa y pone a cero las señales. Hasta el siguiente ciclo de reloj, el estado se va a mantener igual. Tanto Q0 como Q1 van a mantener su valor, que era 0. Luego llega al flanco de subida, y como tenemos un 1 en la entrada T del primer estable, recordamos que un 1 en un estable T hace cambiar el estado. Como Q0 valía 0, ahora valdrá 1. Y valdrá 1 a partir del flanco de subida de reloj. Ahora vamos a ver qué pasa con Q1. Y aquí vamos a analizar esto. Si nos fijamos, Q0 se asigna directamente a T1. Pero ¿cuánto vale Q0? ¿Vale 0 o vale 1? Cuando hacemos un cronograma de un circuito síncrono tenemos que ver siempre el flanco de reloj y tenemos que dividir el flanco de reloj entre antes y después. Q0 cambia después del flanco de reloj. Q0 vale 0 y a partir del flanco de reloj es cuando empieza a valer 1. Y por eso he dibujado esta pendiente como indicando que es a partir de aquí cuando cambia, igual que aquí. Normalmente no se dibuja hasta pendiente y se pone directamente vertical, pero aquí lo he puesto expresamente para que veamos que justo en el flanco de subida de reloj Q0 vale 0 y es a partir del flanco de subida cuando cambia de valor. Por lo tanto, el valor de Q0 que recibe T1 es el anterior al flanco de reloj y por lo tanto es 0. Como... T1 toma el valor de Q0 y Q0 vale 0, T1 vale 0 y por lo tanto no cambia y al no cambiar se mantiene el 0. Así que como regla general las señales se evalúan antes del flanco. Así pues vemos que en Q0 tenemos un 0, por lo tanto en T1 tenemos un 0 y Q1 se mantiene a 0. Ahora en el siguiente flanco de reloj como en el enable tenemos un 1, hará cambiar Q0 de 1 a 0 y ahora sí que en Q0 tenemos un 1, porque es el valor que tenemos antes del flanco de reloj. Q0 ha cambiado después del flanco de reloj a 0, pero el que se evalúa es este que es 1. Por lo tanto, este 1 hace cambiar a Q1. Y esto se va a repetir así. En el siguiente flanco de reloj sigue habiendo un 1 en el enable y hace cambiar a Q0 de 0 a 1. Y ahora en Q0 hay un 0. Por lo tanto, Q1 no cambia. En el siguiente flanco de reloj, el enable sigue estando a 1. Por lo tanto, que hará cambiar a Q0 de 1 a 0. Y Q0 vale 1, que hará cambiar a Q1. Y así seguimos. Vemos que Q0 siempre cambia porque el enable siempre está a 1. Y Q1 cambia un ciclo de reloj sí y otro no. Porque Q0 está a la mitad del tiempo a 1 y la mitad del tiempo a 0. Vamos a añadir esta señal CONTA. Que Esta señal CONTA va a ser la unión de Q1 y Q0 en este orden. Digamos Q0 es el bit menos significativo y Q1 es el más. Están colocadas al revés porque aquí Q0 está a la izquierda y aquí Q0 lo tenemos a la derecha. Y aquí Q1 está a la derecha y lo tenemos a la izquierda. Ten en cuenta eso. Bien, pues si consideramos Q1 y Q0 como un número... Nos podemos fijar que en este caso Q0 y Q1 valen 0, por lo tanto será el 0, 0. Aquí vale q 01 y q 10 será el número 0, 1. Este Q0 es 0 y Q1 es 1, será el 10, 0, el número 2. Los dos valen 1, será el número 3. Y volvemos a 0 y luego a 0, 1. Y esto, si nos fijamos, es el 0, 1, 2, 3, 0, 1. O sea, estamos haciendo un contador de 2 bits que cuenta de 0 a 3. Así de fácil. Simplemente conectando dos bits en cadena y con un mismo reloj. Vamos a ver qué pasa si la habilitación, si el enable, se pone a 0. En el primer ciclo de reloj sí que está el enable a 1. Por lo tanto, Q0 se pone a 1. Ahí luego se está deshabilitado el enable. Por lo tanto, Q0 en este ciclo de reloj se mantiene a su valor porque está deshabilitado, en la entrada tiene un 0. En este ciclo de reloj también tiene un 0. Entonces en este tiempo no cambia. En el siguiente ciclo de reloj ya el enable está a 1 y hace cambiar a Q0 de 1 a 0 y ya sigue cambiando Q0 cada ciclo de reloj porque el enable está a 1 y hace cambiar el estado ciclo tras ciclo. Bueno, como te has fijado, he calculado primero Q0. Como Q0 no depende de T1, lo puedo calcular de seguido y luego ver qué pasa con Q1. ¿Qué le pasa a Q1? Bueno, en este primer caso, como Q0 vale 0 antes del flanco de reloj, Q1 se mantiene a 0. Pero ahora nos fijamos que Q0 se ha quedado en 1. Y por lo tanto esto va a hacer cambiar a Q1, aunque Q0 no esté cambiando. En el siguiente ciclo de reloj, Q0 sigue estando a 1, hace cambiar a Q1. Y en el siguiente ciclo de reloj, sigue estando a 1 y hace cambiar a Q1 otra vez. Ahora está a 0 y se mantiene. Y ahora otra vez vuelve a cambiar. Y aquí se mantiene. Si nos fijamos, hay dos cambios aquí en el tiempo en el que Q0 no ha cambiado. ¿Qué implicaciones tiene esto si yo estaba intentando contar? Pues vamos a hacer la cuenta. Aquí tenemos 00, aquí tenemos 01, aquí tenemos 11, aquí tenemos 01, aquí tenemos 10, aquí tenemos 11, 00 y 01. La cuenta está mal porque aquí hemos pasado de 0, 1, 3, 1, 2 y el enable estaba a 0, o sea que aquí no queríamos contar. ¿Cómo hacemos para arreglar esto? Pues poniendo esta puerta AND. Si ponemos esta puerta AND, Hace que T1 se active solamente cuando Q0 esté a 1, pero también cuando esté habilitado. Si no está habilitado, la T1 será 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Q0 vale 1, pero yo a la vez quiero saber si el enable vale 1 y como el enable vale 0, hace que la AND del enable y Q0 valgan 0, porque uno de ellos vale 0. Y aquí pasa lo mismo, tenemos un 1 en Q0, pero como el enable está a 0, Hace que T1 valga 0 y por lo tanto Q1 no cambia. Ahora en este caso Q1 vale 1 y el enable vale 1, o sea que sí que cambia Q1. Aquí Q0 vale 0, por lo tanto no cambia. Y ahora sí que Q0 vale 1 y otra vez el enable está 1, por lo tanto cambia. Y aquí no cambia porque Q0 vale 0. Vemos aquí que cuando está deshabilitado tampoco cambia Q1. Y es lo que queríamos hacer. Vamos a ver la cuenta cómo va. Aquí tenemos 00, aquí tenemos 01, aquí tenemos 01 y aquí tenemos 01. O sea, hemos hecho bien. El contador está parado. Ahora tenemos 10, el número 2, el número 3, el número 0 y el número 1. Estoy contando bien. Me he quedado parado cuando el contador estaba deshabilitado. Esta puerta AND de aquí me ha solucionado el problema. Tengo que hacer una AND del Enable y Q0 para T1. Hemos hecho un contador de 2 bits. Ahora nos gustaría hacer un contador de 3 bits, añadir otro biestable más, un Q2. Vamos a añadir este biestable con el mismo reloj, por eso es un contador síncrono, el CLK va a todos los biestables y bueno, con su clear también asíncrono para todos. Vamos a suponer, para no tener muchas líneas, que el enable siempre está 1, y así ahorrarnos el poner una línea más aquí. Nosotros en nuestra cuenta vamos a querer que todos estos cuatro primeros números, del 0 al 3, valgan 0. Por lo tanto, Q2 debe valer 0 aquí, para tener los números 0, 1, 2 y 3. Y ahora aquí, cuando Q0 y Q1 valgan 1, y también el enable, queremos cambiar. ¿Y qué función lógica se activa cuando todas las entradas valen 1? es pues la puerta AND. Entonces aquí tenemos que poner una AND para que cuando estos dos sean 1 haga cambiar a q2. Por lo tanto q2 será 1 y q1 y q0 serán 0 y esto hará el número 4. Luego q1 y q0 seguirán cambiando a normal y será el 5 y así sucesivamente. Por lo tanto esto es un contador de 3 bits. Si nos fijamos estas AND de aquí al final es esto de aquí uno lo puede simplificar por una AND de tres entradas lo que pasa que vamos agrupando las AND estas son de dos que son necesarias para este y esta que necesitaríamos una de tres al final utilizamos esta de dos que ya la hemos utilizado y le añadimos esta de aquí ¿Qué significa esto que t2 cambia cuando el enable está 1 cuando q0 está 1 y cuando q1 está 1 es lo que hemos dicho aquí cuando Q0 está a 1, cuando Q1 está a 1 y no hemos pintado el enable porque está siempre a 1, pero si yo estuviese tendría que estar también a 1 para hacer cambiar a Q2. El enable no lo hemos puesto para simplificar, pero funcionaría igual. Muy bien, entonces este sería nuestro contador. Vemos que Q0 cambia cada ciclo de reloj. Q1 cambia cada dos ciclos de reloj porque cambia cada vez que Q0 está a 1. Entonces es la mitad del tiempo. Q2 cambia cada cuatro ciclos de reloj, ya que cambia solamente cuando Q1 y Q0 están a 1, aparte el enable. Por lo tanto, mi cuenta esta sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí vuelvo a 0 otra vez. He Hecho un contador de 3 bits, de 0 a 7. ¿Y qué pasa si queremos hacer un contador de 4 bits, un contador hexadecimal? Actualmente CONTA va de 0 a 7 y vuelve otra vez de 0 a 7 y así sucesivamente. Así que nosotros queremos añadir el nuevo bit estable de modo que se mantenga a 0 de 0 a 7 y que cuando Q0, Q1, Q2 y el enable sean 1 hará que cambie Q3, y que se ponga 1 y por lo tanto este nuevo número que tenemos aquí valdrá los bits menos significativos 0, 0, 0 y el nuevo bit, el cuarto bit, 1. Esto hará el número 8. Otra vez, cuando lleguemos al número 15, que son los cuatro unos, queremos hacer que el cuarto bit, el bit más significativo, se pase a 0 y volveremos a 0. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que cambie Q3 cuando Q0, Q1, Q2 y el enable sean 1? Pues ya sabemos. Esto de aquí lo hacemos con una puerta AND. Esta puerta AND... Como ya vimos antes, es una puerta AND que combina a las anteriores y es una puerta AND de cuatro entradas al final. Si sumo esta y esta, es una puerta AND que incluye el Q2, Q1, Q0 y el Enable. Perfecto, esto sería mi circuito que hace un contador hexadecimal. Si yo agrupo las salidas de este contador, Q0, Q1, Q2 y Q3, y me las llevo a un convertidor hexadecimal a siete segmentos y lo conecto a un display de siete segmentos, cuando esté en la cuenta 0 mostraré el 0 y cuando esté en la 1 el 1 y así iré sucesivamente mostrando la cuenta que lleve mi contador. Y es una manera bastante sencilla de comprobar que funciona. Cuando llego a la F, el siguiente ciclo de reloj, si el enable está activado, pasaré al 0. Con esto ya hemos terminado. En siguientes tutoriales vamos a seguir viendo más tipos de contadores y vamos también a hacer prácticas con el simulador digital. En este libro tienes algunos ejercicios de contadores y de vías estables que te pueden ayudar. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya servido. Un saludo.